en suelo libre, pueden construir los stands eh, en el que localizan casas de lujo, todas las novedades en construcción, arquitectura y muchísimas novedades. Por elegir Marbella de nuevo para hacer este encuentro, este festival de vanguardia de la arquitectura, del diseño, del arte, del interiorismo, que sin duda va a ser una semana extraordinaria para la ciudad porque se van a producir encuentros importantes entre empresas, entre clientes y bueno, y también va a dar a conocer de otra manera a nuestra ciudad. Sin duda, Marbella es una ciudad para hacer un encuentro así eh, durante esta semana porque ya cuenta con un número de empresas importantísimas que están a la vanguardia de, todo, de diseño, de interiorismo, de arquitectura, porque justamente existe un mercado muy exigente eh, que, de, que demanda todo este tipo de, de cosas. Así que yo creo que sí está muy bien elegido el lugar y también... Eh, bueno, pues produce un enriquecimiento cultural a la ciudad, sin duda, mucha gente, mucho público va a venir sí, seguro a, a pasearse, eh, público interesado, que aunque no forme parte del de, de, de empresariado, sí está interesado en por dónde se están moviendo estas disciplinas y visitará y conocerá en profundidad todo este mundo. Eh, Marbella esta semana para toda la gente que viene a este, a este foro eh, pues va a venir mucha gente de fuera y va a tener la oportunidad de conocer Marbella y de conocer eh, bueno, la belleza natural evidente de nuestra ciudad. También esa impresionante oferta gastronómica que, que posee. Y a mí me encantaría que además se pasearan por el casco antiguo de Marbella y descubrieran esa historia de siglos de esta ciudad que está en cada piedra de ese casco antiguo maravilloso que posee eh, la ciudad de Marbella. Espero que venga mucha gente, que salga todo muy bien, de lo que estoy segura, porque lo has organizado, lo habéis organizado todo muy bien. Y bueno, nada más que a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Muchas gracias, Carmen. Bueno, un especial agradecimiento a nuestros patrocinadores, Fucking Wood, quien han creado eh, pues este espacio tan fantástico para que pudiéramos realizar varios, varios tipos de, de charlas, conferencias, eh, por supuesto a Huete Arquitectos, OCU Arquitectos eh, AM Fuerte Santa Marta y a varios estudios, que si nos acompañáis ahora os vamos a presentar para que veáis lo que han hecho. Muchas gracias. con Fernanda Garragado, ella un año más aquí se da cita a esta feria de arte, decoración y por supuesto la artesanía, forma un papel fundamental en el cual tenemos que recrearnos en esas manos artesanas, esa creatividad. ¿Qué tal Elena? Bueno, muchas gracias por venir a vernos a todos y bueno, aquí estoy presentando mi nueva colección y también arropada de varios fotógrafos artísticos en los cuales ellos van a hacer una, se hicieron una fotografía artística de mis lámparas que he hecho unas lámparas de cerámica en las cuales son esculturas son lámparas y luego se transforma en una fotografía artística son unas piezas híbridas que se van transformando y bueno el resultado lo que pueden ver aquí y además de bueno mis jarrones cerámico que ...que también presento. Hoy es el primer día de feria, así que vamos a ver qué tal va, ya iremos... ¿Qué materiales, ¿Con qué materiales trabaja? Tú también te hemos visto en otras ocasión reciclando... Bueno, como sabes, yo hago de todo un poco, pero bueno, en este caso estoy utilizando más cerámica... ...hoy he traído más cerámica y bueno, he hecho también un libro en el cual estoy desarrollando un poco la, la historia de cuál es, eh, la, de qué se trata la obra... Eh, se titula La Mar en Coche y es un desarrollo de mi evolución. Que tú me conoces, que he empezado como sombrerera. Y bueno, entonces es un poco contar cómo he empezado yo con de, haciendo sombreros y cómo fui, fui evolucionando hasta el día de hoy. Entonces cuento seis etapas con seis lámparas. Y bueno, y aquí estamos, a ver qué tal, a ver cómo sale todo. Y el, el, el protagonista es la cerámica y la fotografía artística. Bueno, después de la feria. Vamos a recordar dónde estás para que el que quiera conectar contigo pueda hacerlo. Claro, por supuesto. Bueno, eh, ahora pueden venir esta semana a la Feria del Palacio de Congreso, pero saben que tengo un local en San Pedro Alcántara, eh, en la calle Copo, eh, bueno, y que se llama Chapole, y también pueden tener clases de cerámica conmigo, de acuarela o de bordado. Gracias, Hernández, Enhorabuena por tus trabajos, son maravillosos. Se ve que nos encanta. Gracias. Muchas gracias siempre por seguirnos y por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar ahora con Anastasia, que ya aunque es una sociedad, es italiana, pero está afincada en España y yo creo que ya enamorada de Marbella. Es bueno, y por primera es vez verdad. en esta feria. ¿no? No, es ¿sí? verdad, me he enamorado de Marbella ayer porque he visitado el casco antiguo, es encantado, me he quedado encantada. Eh, toda. También la gente es muy amable. Eh, casi, casi estoy pensando de cambiar el sitio. Para lo sí, mmm, no lo sé, estoy pensando. Además te veo muy iluminada. Cuéntanos qué nos trae. Mira, eh, Rakira Design existe hace un año y medio. Rakira son dos mis perros, dos Golden Retriever, Rafa y Kira, son mis amores. Eh, la verdad que la isla Mallorca me ha inspirado mucho. Yo soy decoradora, decoradora italiana pero la luz, los colores, la arena, el mar, el cielo es que ha sido una inspiración eh, Natara Kira Design, es del todo ecológico, son todos materiales ecológicos, eh, lino, algodón, eh, yute, y la estructura es metálica, entonces es muy ecológica, muy reciclable, eh, y también cada estructura puede ser utilizada más veces, si uno tiene una, una rakira lamp y la quiere cambiar, cambiar porque quiero cambiar las cortinas y quiero poner un poco de rojo, entonces con la misma lámpara le hago una nueva, le cambio la cara, le cambio el vestido y sale una nueva rakira lamp. Y una decoración diferente para la casa. Claro. Bueno, qué bonita y además diferentes eh, tamaños. Sí. Para sí. cada cada sitio, ¿no? Para colgar claro. en el techo. Sólo tanto en trabajo, enseño. Teñidos a mano ah, con yeah. la técnica de cat de Mallorca es una técnica uh, que llegado uh, de um, Medio Oriente, en el, yo creo en el XV século, pero no lo sé. Es Podemos. Mm. No quiero decir bujías. Es una fábrica que existe en Mallorca desde 1876. Eh, riera eh, con quien trabajo, colaboro. Eh, yo hago en estos maravillosos hilos, son teñidos a mano y secados al sol. Qué es todo supernatural, natural, todo hecho a mano, todo hecho en Mallorca. Es precioso, enhorabuena porque es un Muchas trabajo. Gracias. Maravilloso, de verdad, y que te amo mucho por Marbella, ¿eh? Sí, sin duda, sin duda, gracias. muchas gracias. entrevistamos mis tamos, Álvaro Munay es un gran profesional del mundo de la restauración y aquí como hay un espacio para todo y además es una novedad este año, por primera vez vamos a disfrutar en diferentes espacios, así que este es uno de ellos y que está muy bonito decorado, como tiene que ser si hablamos de una feria de decoración. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Me ha sorprendido mucho porque es un espacio nuevo que, por ejemplo, en esta segunda edición, pues eh, os da también la oportunidad a empresarios a que ponga cada uno su rinconcito. ¿Cómo ha sido exponer también aquí en Bueno, rincon? pues la verdad que es la primera vez que montamos aquí Santuari, es un grupo de una cadena de restauración en Madrid. Eh, entonces, pues nos han dejado un espacio, hay dos restaurantes más y la verdad que es un... Pues tenemos que dar las gracias aquí a los de Marbella, que son los que nos han dejado poner nuestro huequecito, nuestro granito de arena, para dar de alimentar a todos los stands de aquí, a los clientes que van a venir, que dicen que van a pasar más de mil personas diarias. Es una feria muy importante y bueno, nosotros vamos a darles de comer lo mejor que podamos. fíjate tú aquí con estas mesitas que tiene, que es un lugar perfecto para hacer negocios, ¿O que aquí se va a cerrar más de un negocio. Imagínate. Ya se han cerrado unos cuantos esta mañana, la verdad que sí. La gente viene a tomarse el café, a tomarse un tal y, y sí que es verdad que es un, es un sitio y una feria muy importante en la que los suyos cerrarán negocios y yo creo que de aquí van a salir muchas cosas para el futuro. Cuando si termine esta feria, pues a visitarte en San Pedro, que allí tienes tu establecimiento. Yo tengo un establecimiento en San Pedro, muy una artesanía gourmet y la verdad que os invitamos a pasaros por ahí cuando queráis. ¿Van? Y tiene cositas muy ricas, nos pasaremos Y bueno, enhorabuena por tu stand Que es muy bonito Y nos vamos a tomar un cafelito aquí contigo Cuando claro. queráis, aquí estamos, ¿vale? Cuando queráis Bueno <tú muchas> Lo aprendí